Salmo 62 Gloria a Jesús Salmo capítulo 62 Dice la Biblia En Dios, Dios es el único refugio El músico principal el tú, Salmo de David En Dios solamente está cargando mi alma De Él viene mi salvación Él solamente es mi roca y mi salvación Él es mi refugio No resbalaré. Mucho. Una vez más, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Él solamente es mi roque, mi salvación. ¿Cuánto lo creen? Es mi refugio. ¿Cuánto lo creen? No repararé mucho. ok, levántese por favor. Póngase sobre sus pies. Este mensaje es un mensaje así que íntimo personal. Mi corazón hace mucho tiempo en Dios solamente reposa mi alma. Como dije en Dios, solamente reposa mi alma cuando el alma está cansada. Bien, bien, bien. Eh, cuando el alma está cansada, nada la puede llevar al descanso. ¿no? Cuando el no alma está cansada, nada no puede llevar a reposo, nada, nada, nada. Ni psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos, nada. Solamente esa presencia de Dios que levanta, el alma, regenera nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y hace 46 años, las costas del extremo sur del continente americano, eran testigos de un hecho insólito. Un misionero y un capitán llamado Alan Garden, con seis compañeros, habían desembarcado con la intención de organizar a los indios patagones. Estos eran hostiles a los misioneros y no le prestaron mi atención ni al El capitán y sus compañeros tuvieron que cazar y pescar para poder comer. Al tiempo la pólvora se sus ropas, sus redes se rompían con los hielos flotantes y el grupo no le quedó otra no alternativo sino que esperar junto al mar un barco que iba a venir pero que llegó demasiado tarde dice la historia que todos los víveres se votaron el frío y el viento constante, el hambre fueron debilitándolos y solos, lejos de esos oh, salvadores, hijos como de todo el mundo civilizado uno a uno fue muriendo el capitán Garnet mantuvo un diario de los hechos de esos pensamientos, de sus oraciones, hasta que no tuvo ya fuerzas para seguir escribiendo sobre una roca, quizás con un último esfuerzo, pintó una flecha apuntada hacia la cueva que cobijaba los cuerpos de sus amigos y pintó esta célebre cita del Salmo 62, versículo 5 a 8. Alma en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Es solamente en mi roca y mi salvación. En mi refugio no repararé. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Alma mía, y Dios solamente reposa. Porque de Él viene la salvación. ¡Qué tremendo título! ¡Cuán sublime! su sugestivo, mi roca, mi roca es una comparación o un, o un sitio tan divino que únicamente debería aplicarse a Dios porque la roca es sólida, miren las rocas en su antigüedad sus más altos picos siendo de roca miren las edades que ellas permanecen junto a ciudades que están fundadas de medias aunque son grises, permanecen siempre son hijas de épocas idas pero mirando las rocas con respeto pues se encuentran entre las primeras cosas de la naturaleza las rocas las rocas es algo impresionante, maravilloso que se sostiene me habla de fortaleza por sí misma de solidez me habla de firmeza me habla de que nada puede moverme si estoy parado en una roca inconmovible, así se es que los víveres, así se acaben aleluya, la guerra no de fruto, la vida no de su mantenimiento no hayan vacas en los corrales con todo, yo me alegraré en la roca de mi salvación, porque de él viene mi salvación, de él viene mi esperanza Cuando el salmista hace el símbolo La comparación entre roca y Dios Habla del anciano de días, El que no tiene principio De días. Jehová de los ejércitos Mucho antes de la creación Él existía desde el siglo Y hasta el siglo El Dios Mi roca desde el siglo Y hasta el siglo Y por los siglos Es mi roca Él es Dios Él sigue siendo Dios todos te podrán bañar, pero la roca sigue siendo perfecta, la roca sigue siendo estable, por eso agárrate de la roca en esta tarde, apresa la roca, porque si estás en ella, todo podrá pasar, pero tú permanecerás, vendrá los vientos, a tempestad, ay, ay, ay, alguien de gloria a Dios, alguien de gloria a Dios, alguien levanta su voz, porque todo el ¿Por qué vienes desesperada? ¿Por qué vienes asfigurada mentalmente? ¿De qué será mañana? ¿De qué viene? ¿De qué? Vi ¿Por, qué, vi ¿Por, qué vi ¿Por qué te desesperas tanto? ¿Sabes por qué todo es verdad? ¿Por qué no has entendido qué es la roca? <ríe> la roca está fuerza a océanos y la golpea y la roca sigue allí. ¿Ah? Mueven la arena, rompen la arena, pero la roca no la pueden mover. Aunque golpee duro la tormenta no puede mover la roca. Aunque se enfurezca las la sola, aunque el diablo venga enfurecido. Aleluya, la roca no la puede. Ante las tormentas. Usted es como un hombre decido. 20 años, pastor. Porque aquí está la ropa. Y la roca está santa de su majestad. La roca no corre. Que corran los ejércitos enemigos. Que corran otros. La roca está firme. El cristiano que está en la roca no corre. No es cobarde. No corre, no es tobarne. El cristiano que está en la roca está parado. Si se mueve, es porque está sobre la arena. Si está firme, es porque aún está sobre la roca. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Si aún estás aquí es porque estás sobre la roca Siempre aún levantar las manos y dar gloria Es porque estás sobre la roca Hace tiempo cantábamos un coro De, de nuevo, mayor. Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Una casa edifique sobre Cristo la roca Sobre Cristo la roca El fundamento de la fe Y esta casa no se cae Porque está sobre la roca Y esta casa no se cae No se cae, y no, se cae. Y no se cae Y no se cae no se cae Vamos a dejar los Que se muevan todos que esa casa no se cae porque está Este hermano que se siente apabullado por el mismo día lo diga: la roca es defensa segura. Diga. Es defensa segura. Católico, diga usted también: la roca es defensa segura. La roca es defensa segura. Toda la iglesia grite: la roca es. Yo lo cree ¿usted lo cree? Sí. Y una roca es un puntito. Guatapé es un puntico ante Dios poderoso y el Dios poderoso es una roca, la gran gigante roca. Este es un mensaje de esperanza. pero que te dijeron que te vas a caer, que se caiga de ellos, que me están en la roca. Yo estoy en la roca. esta roca en nuestro refugio por eso los salistas decían tú me pondrás sobre una roca muy alto cuando ya estoy tener fe, yo no puedo tener fe porque el que está en la roca tiene fe una estoy Yo no camino en pantanero, otros se mantienen bajados, revolcados, caídos, revolcados, caídos. Yo camino firme, firme, firme, firme. Están cantando, están cantando muy bien para Dios hay cosas que provoca emoción, y ustedes están provocando depende de de mi de, de felicidad depende de mí. De... Si no tengo deudas estoy feliz. Si todo está bien en no casa, estoy feliz. Si los no, muchachos están bien, estoy feliz. Pero cuando nada de eso funciona. Cuando hay escasez, cuando el panorama de pronóstico reservado ahí donde el médico le ha dicho pronóstico reservado cuando me dice pronóstico reservado cuando se dicen se agotaron las posibilidades puede usted decir Dios solamente tú eres mi gloria. Cuando ya alguien maduramente Yo cuando un cristiano maduro cuando dice pastor, Dios, nada funciona, nada funciona Estos cinco cosas no funcionan en mi vida Digo un encuentro, repito solo de Dios Yo digo, wow, estás entrando A un nivel más alto, al cuarto nivel Primero está en la orilla, donde el Señor le enseña. Bueno, está la multitud en la orilla. Luego más para allá. El Señor llama a discípulos a enseñar. Vengan a la barca. Luego lo lleva más profundo, a depender de él. Y luego, cuando se bajan los marineros y Cristo está en la orilla, dicen: Tú eres solamente nuestro Dios. Aquí quién Aquí ¿A Aquí leemos Aquí vivemos, aquí vivimos, aquí vivemos. Ese cuarto nivel, ese cuarto nivel. Dije que cuando todo te falló, tú dices, me agarro de Dios solamente. No hay brujos, Señor no respalda. No hay manos que me puedan solucionar. No hay nada que me pueda ayudar. Dios solamente pondré mi mirada en él, aunque todo se caiga, aunque todo se desbarate, aunque todo se destruya, aunque todo se mueva alrededor de mí. Dios solamente alguien puede decir Dios solamente. Será mi apoyo, solamente será mi ayuda, solamente será mi respuesta, él bien mi socorro, déjenme... Lucha y lucha no es una posición a la cual se llega sin sufrimiento. Hay sufrimiento y para David, el autor de este salto fue un largo camino comenzando allí en el desierto en los campos calurosos del sur de Israel. Recuerden los días tras días del ganado teniendo que combatir con el oso y el león que vinieron para robar y devorar las ovejas. David fue un hombre que enfrentó el temor. David fue un hombre que enfrentó la soledad. David fue un hombre que enfrentó el miedo. David fue un hombre que tuvo que luchar. Luego fue enviado al frente de batalla y combate al gigante Goliath. Y luego fue traicionado. El Saúl trató de matarlo en el palacio con una, lananza, una lanza. Y luego quedó como fugitivo. Y comenzó a sepultar por los montes, por los cerros, por las cuevas. Y comenzó a ir al exilio. Pasó años en el exilio. Su alma por poco desesperada y caía. En momentos difíciles, en Dios, ¿por qué en el momento? Dios mío, ¿por qué me han desamparado? tal vez se ha en un momento de Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Porque cuando Dios no le va a elevar a alguien sobre una roca, primero lo lleva al límite. Yo no sé si muy profundo hoy. Me deja profundizar un poco. Cuando Dios va a poner en una roca alto a alguien, primero te lleva al límite. de batallas, este que ha sufrido, este que ha luchado, este que ha sido traicionada, este que ha pasado por el desierto, este que ha enfrentado al oso, este que ha enfrentado al león, gente que ha enfrentado a la tierra este que ha enfrentado una tierra diaria, este que está en un combate continuo, este que está aleluya, viendo como el enemigo, que a otro no contigo no ha podido. Esa gente no entiende, aleluya, que solamente se llega a posiciones altas, el medio de combate, el Llegamos al cuarto nivel. Esto solamente lo entiende gente que ha tenido procesos de debilitamiento en el país. Entiende gente que lleva años aquí conmigo. que lleva años en la vida y que han vivido el momento, momentos de debilitamiento de etapas. Te caminas porque Dios te sostiene Pero tú ya no tienes fuerza. Donde vas a venir y todos los días te pasas más a la escala Dios mío yo voy pero, Porque tú me sostienes Porque tú me llevas adelante Es un periodo de levantamiento Aleluya, pero quiero que entiendas Que eso te está llevando al límite Y Dios sabe dónde está tu límite Si estás aquí es porque aún puede resistir Si estás así es porque aún tienes fuerza Para pelear la batalla Dios no te va a reventar que temprano se abrirá la fuente de los cielos. Nada de que temprano el sol de justicia resplandecerá. La fe no se desarrolla en de cinco minutos como en un horno, un micrófono la fe se desarrolla en serios procesos de batallas largas batallas periodos fuertes hay periodos de traición hay periodos de sufrimiento hay periodos pasamos por el valle de sombra y de muerte hay periodos de escasez, hay desierto hay valles de soledad hay valles de miedo, hay valles donde sentimos miedo y no sabemos por qué sentimos miedo, sentimos, sentimos ansiosos y no sabemos por qué no es porque Dios te está llevando al límite, porque Dios te va a levantar es porque Dios va a levantar la voz de esa risa es porque Dios va a levantarte en una roca muy alto, es porque Dios se va Unos cuantos años después encontraron los cadáveres del Capitán Allen Garner y sus compañeros. Y unos cuantos años después se levantó la iglesia. Allí. Y unos cuantos años después la isla fue llenada con un avivamiento. Y todos fueron salvos, los indígenas fueron salvados. Dios llevó un límite un hombre para traer salvación a una región. ¿Sabes por qué te estás llevando al límite? Porque vas a traer salvación No sé si me entiendo. Viene salvación para tu casa Una cosa es una mujer sin fe y sin tanto con Dios Ahora es una cosa Es que ore una mujer con experiencia Una mujer que conoce a Dios Una, una mujer que está en el cuarto nivel No es lo mismo una mujer que está en la orilla A una mujer que está en el cuarto nivel y que ya sabe quién es Dios, que pasó por la orilla, que pasó por la barca, que pasó por la profundidad, que pasó por un encuentro real, cuando esa mujer habla, algo sucede en casa, en la tierra, en su familia, en sus alrededores, cuando un hombre de fe habla, algo pasa, que por todos los sectores, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, y ya estoy declarando que Dios te ha llevado al extremo, porque viene, aleluya, una bendición para tu casa, solamente cree la palabra, aférrate, levanta, coloca tu rostro como una roca, y comienza a decirle el Señor, levante su mano y diga Dios, ¿sí? diga Dios. nos van a señalar que es un pueblo ya, ya son mayoría, vamos a decir por favor que nos va a decir todo, buscar un refuerzo